Eh, estamos eh, precisamente eh, haciendo el seguimiento, hace rato hablamos de violencia hacia las mujeres y, y algo que, que nos duele mucho es contar cada día y que se registra un feminicidio en distintos puntos del país. De acuerdo al reporte en oficial aún, sin embargo, la fiscalía ha señalado se han registrado a la fecha 91 casos de feminicidio. A partir de ello se tiene, eh, recordemos, esta comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que, que, lo, que tiene como objetivo precisamente identificar las causas, ver por qué se genera esa retardación de justicia, sobre todo en los casos de feminicidio. Y bueno, la comisión ya empezó a trabajar, tiene una reunión con los familiares víctimas de feminicidios. y Estoy hoy con la diputada Scarlett Zambrana y ya como parte también vocal de la Comisión Especial Mixta sobre Feminicidios. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es, diputada, la forma en la que ustedes están organizando? Esta, esta comisión es importante porque nos permite tener ese diagnóstico y esa necesidad de por qué tenemos una cantidad determinada de denuncias pero no llegan a ser similares ni se acercan a las sentencias ejecutivas. efectivamente eh, creemos que el espíritu de, de la conformación de esta de esta comisión es poder identificar cuáles son eh, las causas de la retardación de justicia, por eso el día de mañana a las nueve y media de la mañana dentro de la Asamblea Legislativa eh, vamos a recibir a todos los, eh, los familiares que tienen víctimas de feminicidio y que obviamente puedan apersonarse llevando tal vez documentación para hacernos conocer eh, y nosotros entrevistarlos para ver cuáles son las causales en las que ellos vienen eh, día a día eh, se les ha suscitado de no podido todavía eh, resolver este tema de con su familiar. Para oh, eso es importante, ¿no? Conocer la, las causas directas de quienes están sufriendo todos los días, eh, precisamente el, el, el sufrimiento, valga la redundancia, en, en todo el proceso, ¿no? Claro, efectivamente eh, nosotros lo que tenemos que eh, poder identificar uh -huh. serían eh, apersonándonos también eh, hacia... ...hacia los juzgados, ¿no? Poder conocer, eh, convocar autoridades... ...que es lo que ya tenemos agendado... ...para el día 1 para el día 2 para el día 3 ...tenemos ya una agenda amplia de más o menos un mes y medio... ...porque si bien sabemos que el tiempo es corto... ...el día 23 de diciembre ya nosotros como Comisión Mixta... ...vamos a entregar ya nuestro informe final... ...pero sabemos que nos espera un arduo trabajo... ...existe la predisposición eh, de, de todos los parlamentarios... ...tanto de oposición como de oficialismo para eh, poder eh, trabajar eh, de forma ardua en, este, en, esta, días, en esta comisión. Sí hay, ¿no? Bueno, ya son menos de 90 pasado días, ya. Mm -hmm. ya han pasado, pero eh, desde el día de ayer, eh, en sesiones de mañana y tarde, estamos trabajando y obviamente, lo que nos convoque el tiempo, eh, así sean... Los siete días de la semana nosotros como comisión estamos comprometidos, eh, no solamente con, con los familiares de las víctimas, estamos comprometidos con el país porque creemos que eh, esto es un problema que se viene suscitando. No, no de ahora, son desde hace muchos años y hasta antes de que se crea esta ley, porque si bien sabemos son más de, son más de mil víctimas uh -huh. de feminicidio y ni siquiera un 2,5% han llegado a tener sentencia. Entonces nosotros como comisión estamos enfocados en poder identificar cuáles son las causales y obviamente eh, de ser necesario identificar eh, con obviamente con la ayuda de de, los, de no solamente de los actores como, como autoridades, el fiscal general, la, el comandante de la policía, defensor del pueblo, organización civil, o sea, no solamente la ayuda de ellos, sino también eh, los informes, las estadísticas, los datos actuales que puedan eh, eh, engrandecer nuestro informe para nosotros poder eh, conocer a ciencia cierta cuáles serían estas causales. Nosotros ya tenemos agendado también el día 9 y 10 de octubre que vamos a... A estar en la ciudad de Cochabamba, también hago extensa la invitación para todos los que, a los televidentes que tengan familiares también en la ciudad de Cochabamba, el día 9 vamos a recibirlos eh, dentro de la brigada parlamentaria, ellos no necesitan pedir una audiencia, ellos directamente el día 9 eh, apersonarse a la brigada parlamentaria, presentar tal vez los documentos que tengan y obviamente comentarnos cuál, eh, cuáles son los problemas que ellos vienen eh, pasando día a día. ¿Van a hacer una visita, eso quería consultarle, diputado, una visita por regiones, identificar las eh, las necesidades, qué instancias, eh, eso lo estoy entendiendo por lo que me dice Cochabamba, ¿significa que van a hacer un recorrido? Sí, hasta el momento tenemos obviamente identificados, eh, donde tenemos... Altos índices, obviamente, de feminicidio. Sabemos que está La Paz. Mañana, por eso lo estamos haciendo con los familiares aquí en la Ciudad de La Paz. Eh, el 9 y 10 vamos a estar en Cochabamba. El día 9 va a ser directamente para eh, tratar y atender no solamente a la sociedad civil, sino a, a, la, a los familiares que han sido víctimas de feminicidio. El, el, el 17 y el 18 de octubre vamos a estar en Santa Cruz de la Sierra, en la brigada parlamentaria también. El día 17 vamos a recibir a los familiares y el día 18 vamos a personarnos directamente a hacer una fiscalización dentro de los juzgados y posteriormente también tenemos agendado Tarija y la ciudad de Sucre. Bueno, de momento esas regiones, ¿no? De momento sí? tenemos ya eso agendado y esperemos, mm. son fechas tentativas, esperemos que no haya, eh, no sé, tal vez eh, una, alguna modificación por el tema de, de la audiencia o la convocatoria mm. a autoridades que ya están también agendados como el fiscal general, el presidente del Tribunal de Justicia, el comandante de la policía, el defensor del pueblo y así sucesivamente. Estoy entendiendo distintas instancias, distintos eh, escenarios. Policía. Fiscalía, eh, Defensor del Pueblo, defensor de Sociedad pueblo. Civil, Gobiernos Municipales, todos los que eh, no solamente manejen, sino que ya estén trabajando y conozcan y tengan competencia con la Ley 348. Claro, el momento en el que interviene una persona, una, una familia, cuando se acerca, se, puede ser una denuncia a la policía, puede ser denuncia a, a, a los municipios. Eh, eh, diputada, eh, ¿es necesario... Eh, tener las estadísticas, ¿no? eh, esto que usted me mencionaba, eh, tener los testimonios, evidentemente, pero sobre todo eh, identificar si, si en ese proceso eh, se cumple con la norma, se cumple con la ley, qué es lo que está pasando. Porque nosotros, para que me, me explique, diputada, como sociedad civil, eh, no entendemos qué pasa si tenemos todos los días la socialización, tenemos todos los días las campañas, escuchamos qué, qué procede. Eh, ¿Es que las instituciones no, están, no estarán actuando correctamente quienes tienen la misión de, por la ley 348, actuar con, sea con presupuesto y con funcionarios? Mire, efectivamente, hasta, hasta el día de hoy... Y lo conocemos por uh -huh. los medios, obviamente, y no solamente eh, en la calle, con las activistas. Se conoce de que muchos problemas vienen por el tema de, de los jueces, los fiscales a los que llegan estas denuncias. Lamentablemente, no voy a generalizar, porque uh -huh. sé que como hay policías buenos y policías malos, como hay jueces buenos y jueces malos, y lamentablemente creemos de que muchos de estos problemas vienen por eh, la corrupción, que hay dentro. Entonces nosotros queremos identificar, queremos de que las víctimas nos digan quiénes son, porque así como comisión también tenemos la potestad de iniciarles un proceso, obviamente, porque no podemos seguir dejando pasar de largo esto. Nosotros, Nuestra labor es identificar y obviamente nuestro informe como recomendación también poder Sí, sí, sí, obviamente hasta beneficio? por el tiempo nos da, amerita, eh, modificar la ley 348, porque si bien sabemos es una ley que ha sido muy positiva, uh -huh. creemos que es una ley, a diferencia de otros países tal vez no hay, pero que tienen errores, voy a decir algunas falencias también, porque es una ley que lamentablemente permite la conciliación y hay cosas que hay que se puede subsanar, obviamente, pero como comisión nosotros vamos a hacer recomendaciones dentro de nuestro informe. Eh, sí puedo decir que es muy poco tiempo porque eh, lamentablemente eh, poder intercambiar información no solamente con los familiares, sino con las autoridades, con el fiscal general, para que ellos pidan informes a, a, a las fiscalías departamentales y que nos digan eh, las noticias, o sea, datos actuales, estadísticas, eh, eh, con la actualidad, y sabemos que día a día eh, esta cifra va creciendo. La 1173, ¿tendría que ayudar el tema de... Me refiero al amor, a la carga procesal que existe sobre determinado juzgado. Claro que sí, nosotros obviamente con el con el, eh, con el grupo eh, de profesionales eh, coadyuvando en esta comisión vamos a, a ver eh, cuáles serían eh, eh, las leyes que vayan a, a coadyuvar con ese tema de, de nuestra ley en trabajo. Muy bien, muchísimas gracias diputada por acompañarnos y bueno, hacerle seguimiento porque tienen tiempos para entregar y se necesita identificar esas cosas que nos venía explicando. Ahí están las fechas tentativas también para que en los departamentos se puedan reunir los, la sociedad civil, las víctimas, los familiares víctimas de los uh, feminicidios registrados en, en nuestro país. Muchísimas gracias diputada, siempre bienvenida. Muchas gracias por la invitación. muy amable.